bienvenidos mis queridos amigos a este nuevo vídeo de tu canal en el Póker. hoy te enseñaré cómo exportar coordenadas utm de google Earth a excel escúcheme google Earth a excel paso a paso bueno como vemos en la pantalla tenemos ya habilitada o ya tenemos ya abierto eh, el google Earth lo que tenemos que hacer la configuración respectiva para ello. Lo que nos vamos a herramientas, hacemos clic, nos vamos a opciones y nos aparece esta ventana. En esa ventana nos vamos a o vista de 3D y nos vamos a ubicar donde dice Mostrar LAT. No vamos a seleccionar la universal transversal de Mercator. Okay, luego las unidades las unidades de medidas o las unidades métricas. Vamos a seleccionar metros y kilómetros. Luego de seleccionar las dos opciones, lo que vamos a hacer es aplicar y aceptar. Ya, ahora ya estamos listos, que ya está en coordenadas. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la polilínea. Para crear la polilínea tenemos que ir parte superior donde dice la... Crear ruta o agregar ruta, hacemos clic y nos aparece esta ventana. En esta ventana vamos a poner el nombre de terreno natural. Luego nos vamos a estilo de colores, podemos elegir otro color. En esta ocasión yo le he elegido el color rojo. Nos vamos a altitud, tiene que estar sujeto a suelo. O tal vez está a un metro o no sé. O tal vez está sujeto mínimo, pero tiene que estar sujeto al suelo, ¿ok? Sujeto al suelo. Nos vamos a las medidas. Sin medidas tiene que estar métricos. A veces está en kilómetros, en pulgadas, pero tiene que estar en metros, ¿ok? Luego vamos a, luego de esa configuración, vamos a generar la polilínea. Hacemos primer punto, el clic, segundo punto, tercer punto, y así vamos a estar dibujando nuestro polilínea todo alrededor del terreno que nosotros queremos eh, levantar o que queremos realizar el respectivo trabajo, ya bueno yo lo voy a hacer rápidamente por cuestión de tiempo del vídeo pero ustedes ya lo lo precisan en su trabajo la polilínea o el dibujo quieren ser, una vez terminado lo que tenemos que hacer es aceptar, vamos a dar aceptar, luego parte izquierda donde dice lugares tenemos terreno natural, ya nos agregó y le vamos a guardar este archivo, Nos dante clic derecho y nos vamos a guardar lugar como Hacemos clic ahí, nos aparece esta ventana, luego tenemos que deslizar donde dice tipo, tiene que estar en KML, ojo aquí, tiene que estar en KML. Seleccionamos KML, damos guardar. Una vez guardado nos vamos a una página, ya que tal vez ustedes ya lo conocen, y nos vamos a esta página GPS Visualizer. Ok, si guste les voy a dejar el link en la, en la descripción de este video y lo pueden ir directamente, pero también lo pueden digitar el URL que está la a parte superior. Luego vamos acá donde dice file, seleccionar archivo, vamos a dar clic ahí y seleccionamos el archivo que hemos guardado, ¿no? Eh, vamos a seleccionar este terreno natural con ese nombre le hemos guardado que es en KML. Ok, lo vamos a dar a abrir. Ya una vez que nos ha cargado nos vamos a... Donde dice autopool, ¿no? Si guste lo pueden eh, eh, eh, traducir ante clic derecho y traducir español. Lo pueden traducir, no hay ningún problema para que sepan qué cosa dice. A ver, vamos a traducir. Ya, ¿ok? Nos dice texto sin formato, ¿ok? Vamos a des deslizar ese texto sin formato. Nos vamos a archivo gpx, ¿no? gpx. acá no está en... Eh, en idioma inglés no les va a aparecer en, tenemos seleccionar el gp ok gpx file luego nos vamos acá a unidades vamos a dejarlo por defecto que nos viene ya metric ok metric luego nos vamos acá a convertir de elevation Conversión, vamos a dar clic ahí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 y así tal vez les interesa y compartan también con sus colegas, con sus amigos, compañeros de la universidad, etc. Y así para llegar a más personas y ayudar a más personas que lo necesitan este hermoso contenido. Bueno, sin más comentarios vamos a iniciar con otro video. Nos vamos acá a donde dice GPS Visualizer, vamos a descargar Donde dice descargar, hacemos clic ahí Y automáticamente nos va a descargar Ok, ahí vemos que ya nos está descargando Rápidamente y nos vamos a Abrir otra aplicación no, Tal vez ustedes también ya les conocen Lo que es este Mapa Swarzer, Si no lo tiene, también en la en la Caja de la descripción les voy a dejar a Este link para que ustedes Vayan y lo descarguen Ok, ahí nos está cargando este, este programa. Si usted no lo tiene, vayan y lo descargan Ok, el link les voy a dejar en la descripción del video. Eh, aquí donde les va a aparecer este, este esta ventana, no, ahí nos está cargando. Esperamos un momento. Este link les voy a dejar en la descripción del video y lo pueden a descargar y instil, instalar lo que es GPS Garmin ok una vez que ya tenemos oh, este programa lo que tenemos que ir a archivo nos vamos a abrir no hacemos clic ahí nos aparece esta ventana y en esta ventana nos vamos a ir este donde le hemos Guardado en este caso, ¿no? Está en descargas, ¿no? Acá vamos a dar clic ahí en descargas Hacemos clic en abrir Y tenemos acá, dice terreno natural Punto 161 puntos Tenemos, ¿no? Ok, 161 puntos Tal vez a ustedes les aparecen mapas O tal vez les aparece por primera vez Acá en mapas Y tienen que irse en donde dice eh, Crack, ¿no? Crack Y ahí tenemos oh, nuestro nombre terreno natural Los puntos 161 puntos y si es que no les aparece anti clic derecho y nos vamos a marcar mostrar crack seleccionada en el mapa ahí tenemos ya nuestro dibujo que hemos eh, elegido no eh, que hemos elegido eh, del googlear ¿okay? luego nos vamos a ir a guardar este archivo vamos a guardar como ¿no? y nos vamos acá donde dice tipo y lo vamos a poner eh, texto delimitados ¿no? vamos a seleccionar texto limitado por tabulaciones, vamos a dar a clic ahí y lo vamos a guardar en un archivo cualquiera que ustedes tienen, en este caso yo lo voy a guardar en un archivo ejemplo le damos guardar y ya está guardado ahora lo que tenemos que ir en el archivo, vamos a ir en el archivo aquí tenemos nuestro archivo, ya tenemos que hemos guardado el terreno natural y lo que tenemos en, en data texto ¿no? luego vamos a abrir nuestro excel ¿no? vamos a abrir nuestro excel ya una vez que hemos abierto nuestro Excel, nos vamos acá al libro blanco, ¿no? Y nos vamos en archivo y nos vamos en abrir y nos vamos a examinar. Hacemos clic en examinar, nos aparece esta ventana y, y buscamos el archivo donde queremos guardar. En este caso, ejemplo, ¿no? Vamos acá, si no nos muestra, nos vamos a deslizar el donde dice en archivo, ¿no? Donde vamos a poner todos los archivos. Ya ustedes saben eso, ¿ok? Vamos a seleccionar... Es lo que hemos guardado en texto Damos a abrir Nos aparece esta ventana Y en esta ventana lo que tenemos que hacer Primero nos aparece delimitados no Por defecto vamos a dar siguiente Y nos vamos acá en espacio Ok, en espacio En espacio damos siguiente Y nos vamos aquí por ejemplo en texto no Todos los cuadraditos vamos a ponerle en texto Como lo estoy haciendo yo Ok para que no tenga ninguna dificultad vamos a terminar todas las uh, columnas texto y texto luego vamos a finalizar hacemos clic en finalizar y automáticamente no automáticamente ya aquí tenemos ya en nuestras coordenadas ok vamos a ver vamos a eliminar este es encabezado vamos a eliminar y vemos que tenemos es, Ciento, ¿Cuánto era? 161 puntos 161 ¿no? puntos Ya, bueno, aquí tenemos Vamos a eliminar lo que no necesitamos Por ejemplo, eh, no necesitamos estos No vamos a eliminarlo Tampoco no necesitamos estas eliminamos, ¿ok? Ahí tenemos eh, Tenemos eh, lo que es este... no Las coordenadas Tenemos las coordenadas bueno, esto ya lo pueden uh, importar en el Civil o otros programas que ustedes lo desean. Bueno, eso sería todo. Solo recordarles, si usted ha llegado por primera vez, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una, una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo video y compartir este hermoso contenido a sus colegas, a sus compañeros de la universidad. Y para llegar a más personas y así tal vez les ayudemos a las personas que lo necesitan este hermoso contenido. Ok, sin más comentarios me despido y hasta el próximo video. Chao, chao.